Hola qué tal amigos, bienvenidos a mi primer canal de YouTube, el rey de Neptuno, mi nombre es Alex Castillo y en este video les presentaré mi versión de Mecaoxila de Lego, de la película Kong vs Godzilla, vamos allá. Como se puede apreciar, podemos ver la cabeza y el cuerpo entero de mi Mecaoxila de Lego, genial verdad? Aquí también lo podemos ver en otra vista panorámica. A continuación les hablaré de los detalles de esta figura del ego. Como pueden ver, le he puesto en la espalda unos pequeños propulsores, los cuales utiliza la película, para impulsarse y darle un fuerte golpe a Kong. Ahora vamos con el siguiente, como vemos aquí, en la parte de la cola le he puesto un aguijón, simulando al que utiliza para atacar a Kong en la película, vemos que se puede mover de arriba y abajo. Ahora, volteando la figura, se puede ver dos piezas en los hombros, estas simulan los lanzamisiles que utiliza en la película para atacar a Kong y a Oxila se puede mover de arriba y abajo de izquierda a derecha ya que tiene unas piezas que me encantaron muchísimo excelente, vamos con el siguiente en la parte de articulaciones tenemos articulaciones de muñecas de dedos arriba y abajo también tenemos articulaciones de codos articulaciones de hombros articulaciones de ingles articulaciones también de, rod de rodillas articulaciones de tobillos y articulaciones de dedos arriba y abajo como pueden ver aquí tenemos también articulaciones de mandíbula arriba y abajo como se puede ver tenemos articulaciones del cuello superior tenemos articulación del cuello inferior también tenemos articulación de la cola, se puede mover por completo a distintas direcciones, arriba, abajo, izquierda, derecha. Tenemos también articulaciones en la parte de las espinas dorsales a los costados, como pueden ver. Y por último, aquí les muestro al meca oxila del ego con su rayo de protones. Miren lo genial que se ve. Y bueno chicos, espero que les haya gustado este video. Por mi parte me divertí mucho haciéndolo. Un abrazo en sus casitas.